Si no, no terminaremos con todo esto. Vamos a ver qué es la biodanza. ¿Qué es la biodanza? Pues aquí lo tenéis. Biodanza es, entre otras cosas, un camino para reencontrar la alegría de vivir. La conexión con nuestro ser más profundo, sin condicionamientos sociales, es descubrirse desde otra mirada. La comprensión y la práctica diaria de estas técnicas enseña a integrar lo que somos... Con lo que hacemos, sentimos y pensamos, y permite percibirnos en el mundo de una manera más global, amorosa y mágica. A gozar de nuestros vínculos con el otro y con nosotros mismos, con más confianza, alegría, salud, bienestar y serenidad. Este sistema fue creado en los años 60 por el chileno Rolando Toro, psicólogo y antropólogo que lo denominó inicialmente como psicodanza. Actualmente se practica en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y casi todos los países de Europa, Japón y Sudáfrica. Existen ramas y aplicaciones como biodanza social para niños y tercera edad, embarazadas para la empresa, etc. A todos los niveles, ¿eh? La palabra deriva del término bios, que significa vida y danza, en su sentido original de movimiento vivencial. ...Biodanza es un sistema integrador, con fines y resultados terapéuticos... ...orientado al desarrollo y fortalecimiento de los potenciales genéticos. Ya estamos. Con los que nacemos todos los seres humanos. Según Rolando Toro, el camino hacia la salud se transita mediante su expresión. Se trata de un sistema de renovación orgánica, energía vital... ...reeducación afectiva, reaprendizaje de las funciones originarias de vida e integración a tres niveles con uno mismo con los demás y con el mundo mejorando la salud física orgánica y emocional su principal diferencia con otros sistemas terapéuticos es que trabaja y potencia lo positivo la parte sana de cada ser humano sin descartar el dolor se centra en la alegría de vivir la felicidad y el placer se trata de un sistema vivencial en el que no se trabaja desde la reflexión consciente sino desde la vivencia una experiencia intensa que se experimenta en el aquí y ahora y abarca a la persona en su totalidad, incluido su cuerpo y sus emociones. Ya veis, emociones, ¿eh? una vez más. El ser humano es un complejo entramado de emociones conscientes, inconscientes, comparadas con un iceberg que sobresale del agua solo una octava parte de su volumen total. Biodanza hace visible lo invisible mediante un complejo y elaborado sistema de integración humana a través del movimiento, la música, la voz y consignas precisas que trabaja los potenciales humanos, las emociones y los instintos, posibilitando así hacer consciente lo inconsciente a través del movimiento con el fin de desarrollar la identidad del ser humano. Hacer consciente lo inconsciente. ¿Satanás cómo trabaja? Intenta trabajarnos en el inconsciente, para que luego salgan las cosas en el consciente. Así funciona. Curiosamente, esto también. Biodanza es una sola sesión, eh, perdón, en una sola sesión, realiza cuatro tipos de integración sobre el ser humano. Cognitivo-motora, sensitivo-motora, emitivo-motora y universo-motora. Ya estamos. Pienso, cuerpo. Percibo, siento. Siento, actúo, trasciendo a mi propio ser. Ya empezamos. Trasciendo a mi propio ser. La primera de estas cuatro integraciones permite integrar lo que pensamos con lo corporal. La segunda, lo que percibimos con los sentidos y el modo de movernos. La tercera integra lo que sentimos con lo que hacemos. Y la cuarta, el espíritu a lo corporal. A su vez, cada una de estas cuatro integraciones está asociada de modo fisiológico y orgánico al equilibrio del sistema neurovegetativo, simpático y parasimpático que regulan todos los órganos y líquidos internos del ser humano. Está dando una explicación ¿eh? de qué produce todo esto. En torno a estos cuatro tipos de integración se organizan sus cinco grandes áreas de ejercicios, vitalidad, creatividad, sexualidad, afectividad y trascendencia mirad, trascendencia, que se despliegan a su vez a lo largo de los cuatro tipos de integración citados. ¿Para qué sirve la biodanza? Pues es la pera, la biodanza. Para alcanzar el bienestar integral, para desarrollar tus potencialidades, para conocerte más a ti mismo, para aprender a dar y a recibir afecto, ser más empáticos, elevar la autoestima... Adaptarnos mejor a los cambios, fortalecer nuestro amor a la vida, fortalecer nuestras ganas de vivir, aprender a expresar de forma adecuada las emociones, antiestrés, despierta los instintos. Esto es fuerte, ¿eh? Despierta los instintos. Regula y estabiliza las funciones orgánicas, nutrición, excreción, crecimiento, funciones nerviosas, respiración, circulación, reproducción, mejora la fortaleza física y el tono muscular. ...y qué hacéis, que no estáis haciendo biodanza ya... ...si después de esto, esto es, vamos... él no va más... ...total... ...que aquí nos empieza a decir... ...todas las funciones con detalles... ...y evidentemente... ...cómo no... ...nos vamos dando cuenta... ...de que una vez más... ...es intentar llevar... ...algo externo a nosotros... ...que entre nosotros y que nos salga hacia afuera... ...y así crecemos... ¿Vale? Esto es lo que en definitiva pasa con lo que ellos dicen biodanza. Pero mirad una vez más, el concepto de energía vital permite comprender con profundidad el principio biocéntrico como tendencia cósmica que genera vida. La EV está en sintonía con la esencia viviente del universo. Cuando esta sintonía se perturba, se inicia la enfermedad, el acto de curación será comprendido, entonces como un movimiento para recuperar esa sintonía vital con el universo. No dice con Dios, siempre con el universo, esa fuerza cósmica. ¿eh? Ya veis hasta qué punto se está entrando con todo esto. Biodanza para empresas, talleres, clases regulares, centros alternativos, centros de educación, centros cívicos, hospitales, casales, centros vocacionales. Vamos, saturación de espiritismo a través de un tipo de danza.